Estamos muy contentos, el viernes pasado ya eh, fuimos notificados que eh, la institución IGJ, que es la que eh, permite eh, las asociaciones, la UTE en este caso, ya fueron autorizadas para estas dos empresas que van a empezar a trabajar eh, en la reparación de la presa lateral número 3. No obstante, ya la empresa había enviado todo su equipamiento desde el viernes pasado al anterior, hizo... Este, posición de lugar, empezaron a trabajar en el armado de, este, de todo ese equipamiento y mañana, martes, estaríamos firmando el contrato, el miércoles llegan todo el personal técnico que se van a instalar en la provincia eh, durante los próximos meses para la reparación del mismo y el jueves oficialmente y formalmente ya estaríamos arrancando con esta importante reparación que eh, bueno nos va a dar tranquilidad a todos los tucumanos en cuanto a, a poder tener el, ese bien necesario ¿no? y un derecho universal que es el acceso al agua para todos los ciudadanos, como también para este, los ingenios y para la, el riego de la caña de azúcar. El tiempo de obra está previsto en cuatro meses y medio, de acuerdo... A, a la propuesta que hizo esta empresa, los pliegos indicaban cinco meses. Es una, una reparación definitiva la que se está haciendo a partir de una decisión correcta de, del contador tejaldo este que estaba a cargo del Ejecutivo en ese momento, de que Tucumán, a pesar de que no es su jurisdicción, eh, eh, decidió eh, reparar esta presa y se pudo hacerlo, entre otras cosas, porque una provincia ordenada, una provincia bien administrada, una provincia que tiene los fondos suficientes para poder encarar, no obstante, eh, vamos a hacer eh, el, el reclamo y la, el recupero eh, a quien correspondiera en su momento. Eh, de hecho, ya se está empezando a hacer la gestión a partir de que se haga el inicio de obra, de tal manera de eh, esa fuerte inversión de la provincia poder recuperarla.